Bienvenidos a una nueva edición de Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar trasladándonos a la Facultad de Ciencias de la Salud en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde la senadora y titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Norma Morandini, disertó acerca de la protección del medio ambiente como derecho humano. Vengo a participar y a compartir un concepto que es el principio 10, que surge de la Carta de la Tierra, y que es el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la justicia. La democracia la tenemos que construir pero el tema ambiental, la casa que habitamos eh, nos va dando una concepción del derecho a tener derechos, es decir, si tenemos el aire que que respiramos contaminados, si el agua que tomamos está contaminada, eh, si los alimentos que tenemos están contaminados. Es muy difícil hablar de derechos humanos. Eh, yo vengo de esa parte de la sociedad, de la familia del dolor, y hemos denunciado la violación de los derechos humanos. Pero ahora tenemos que construir una cultura que anuncie que los derechos son del ciudadano, que no es el gobernante buenito que va y los da como si fuera una canastita que distribuye derechos. Los derechos están en la Constitución, los gobernantes del signo que sean están obligados a garantizar esos derechos. En la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se celebraron 30 años de trabajo del área de orientación educacional y vocacional. encontramos celebrando los 30 años de la creación del área que se crea a partir de la necesidad de atender los intereses de los estudiantes y de orientar a los estudiantes y bueno fuimos transitando por diferentes experiencias a lo largo de estos 30 años que han involucrado este, no solamente este trabajo con estudiantes sino que también Hemos realizado experiencias de investigación, de extensión, trabajos con docentes de escuela secundaria, trabajo con eh, estudiantes eh, de nuestra facultad y también de otras facultades. Este año nos hemos dedicado a hacer actividades especiales, nos hemos extendido un poco más en la provincia, sobre todo en, el, en la costa del Uruguay. Hemos ido allí a participar de, de algunas ferias, charlas de orientación, y también trabajar con algunos docentes de la, del espacio de prácticas educativas que por ahí requieren asesoramiento en, este, en esta temática de la orientación vocacional. Así que bueno, es un buen momento este para recuperar energías y fuerzas para encarar de aquí en más eh, nuevas propuestas y nuevos desafíos. Y ahora vamos al patio de la Facultad de Ciencias Económicas, que se convirtió en un gran gimnasio, donde jóvenes del barrio San Agustín de la ciudad de Paraná realizaron prácticas de boxeo, pesas, rugby y hasta ping pong. A través de este proyecto lo que queremos plasmar es justamente facilitar a nuestros, a nuestros gurises de, de la ciudad de Paraná conocer la facultad, conocer la universidad pública eh, desde otro lugar como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 Y también allí en la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Paraná, pero también en la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay, se realizaron talleres de la Cátedra Libre de Extensión. Todo esto con el fin de fortalecer la práctica de la extensión en nuestra universidad. La SPU lanzó un programa de fortalecimiento de la extensión. Nosotros nos inscribimos, obtuvimos un, un beneficio y un presupuesto y lo estamos volcando en formación.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 Llegamos así al final de propuestas del día de hoy. Gracias por acompañarnos, pero pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.